hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a Rincón de Rosy hoy les voy a traer esta hermosa pieza miren qué linda un arete para que nos quedemos en casa un arete para que elaboremos en casa y nos ayuden en esta cuarentena miren qué linda disculpen mis uñas en la cajita de comentarios quiero que me pongan, me pongan esa, esa experiencia que ustedes tienen con, eh, con esa cuarentena y sus uñas entonces bueno chicas miren como le estaba comentando este es un arete muy bonito eh, yo lo vi en, en pinterest eh, y me gustó mucho y yo lo voy a elaborar a mi manera ¿verdad? en la cajita de descripción le voy a dejar eh, de la fuente donde lo, donde lo vi la imagen y tengo una idea más o menos de cómo se hace y por eso quise enseñárselo a ustedes para que ustedes puedan ver también que ustedes pueden hacer lo mismo entonces, los materiales que vamos a utilizar son materiales que ustedes tienen, eh, eh, tienen mayormente en casa. Se ven muchos aquí en la mesa, pero en nuestro paño de trabajo, pero de verdad son muy pocos. Y también son aretes que pueden su y puede material que pueden sustituirlo. Yo voy a usar las perlas número 8. Vamos a tomar cuatro perlas de la número 8. Cuatro perlas de la número 6, del color de su preferencia. Vamos a usar cristales número 4, Aquí están. voy a usar un enganche para arete laminado, vamos a usar un pin laminado también, si no tienen laminado usen el normal para que puedan hacer el arete y después lo, lo pueden sustituir por un, por, uno de, por un laminado. Tenemos mostacilla de la número 8, tenemos mostacillas de la número 11 tijera pizza para corte y una yarda de hilo nimon tenemos una yarda de hilo nimon si ustedes gustan, pueden usar el fareland normal o pueden trabajar con, con el hilo que siempre les le guste siempre se lo he dicho trabajen con el hilo que ustedes se sientan cómoda. entonces yo simplemente voy a tomar una yarda de hilo para trabajar con eso ya saben chicas, a esto le pueden hacer muchísimas modificaciones, pueden, eh, pueden agregarle una, una gota, pueden hacer muchas cosas. Entonces vamos a empezar. Para elaborar este arete, este hermoso arete, vamos a hacerlo así. Vamos a tomar, nuestra secuencia será una perla, número 8, una mozacilla 11, cristal, Mozasilla 11 y perla, hasta obtener 4. ¿okay? Yo la voy a llevar hasta abajo. Otra vez vamos a tomar, vamos a tomar una mozasilla de la número 11, cristal y mozasilla. Vamos a trabajar con la 11 y una perla número 8. Si no oyen a Junior Brian, estamos aquí en casa, en cuarentena. Miren, chicas, esta es la secuencia que tenemos que tener. ¿Ven? ¿eh? Tenemos cuatro perlas de la número 8 y tenemos cuatro cristales intercalados con mozasillas del número 4. A esto lo vamos a dar la vuelta y lo vamos a repasar. ¿okay? Vamos a repasar. Cuando repasemos, vamos a hacer un nudo y apretadito pero no de, no de tres, vamos a hacer un, un nudo dos veces, ¿Por qué? Bueno, porque vamos a pasar por dentro de las mozasillas de la 11 y no queremos que nuestro hilo, el nudo que tenga nuestro hilo no nos deje pasar cuando necesitemos, cuando tengamos que pasar por la número por las sillas. miren a esto lo vamos a apretar bien fuerte aquí y vamos a hacer otro para asegurarlo y lo vamos a dejar ahí entonces ahora yo voy a pasarme ve que está bien apretado pero ahora con la aguja vamos a pasar por el, por la perla mozasilla cristal y nos vamos a quedar en la per y nos vamos a quedar en la mostacilla siguiente aquí vamos a cortar ese exceso de hilo para que no le moleste quedamos ahí y vamos a tomar ahora vamos a seguir trabajando con las mozasillas número 11 siempre vamos a trabajar con la 11 ya al final es que vamos a trabajar con la musasilla 8 vamos a tomar nueve sillas de la número 11 si quieren lo pueden poner musasillas de colores moza silla llevamos hasta abajo, miren, vamos a trabajar así, pasando, volando la perla número 8, entrando a la mozasilla 11, cristal y silla 11, así, eso lo vamos a hacer todo por completo. otra vez Bien. chicas ya saben suscríbanse al canal compartan nuestros vídeos me envían sus fotos por favor hay muchas chicas que me enviaron ya sus, sus creaciones de su, de su de su anillo fabuloso y de las otras piezas que hemos hecho que hemos elaborado y de verdad me gusta, me, me gusta mucho publicar que ustedes me envían sus elaboraciones así que suscríbanse, compartan el video denle a la campanita de notificación bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a las chicas de la comunidad un beso un abrazo bien fuerte a distancia claro está y virtualmente por aquí a través de nuestros videos listo ven así que tiene que quedar ahora yo voy a recorrer las noces y me voy a quedar en la número 5 1, 2, 3, 4, 5 aquí me quedo en la quinta ahí, dejando 4 cuatro, dejando 4 cuatro, ahora voy a tomar vamos a tomar un cristal 4 una mozasilla 11 a eso yo creo que ustedes le presten un poco de atención si gustan podemos pasar las mozacillas las perlas número 6 por las mozacillas pero qué va a pasar las perlas número 6 van a quedar de, van a quedar debajo y nosotros queremos que queden así ven se dan cuenta que ya quedan arriba si quedan debajo no, o, o, o sea no se le va a ver no se va a ver como el levantamiento me doy a entender, bueno lo voy a hacer para que ustedes me puedan entender aquí ya tengo el cristal perdón, eso salió volando ok vamos a tomar de nuevo un cristal tengo un cristal 4 una moza silla ante la número 11 voy a hacer esto voy a bajar. Ba bajé por el bajé por el cristal sin entrar a la musa y vamos a hacer esto. Aquí. Vamos a hablar Ahora yo voy a tomar una perla de la número 6. Y me voy a dirigir a la musecía número 5. ¿Ven? y voy a alargar, esto que yo estoy haciendo va a hacer que la, nuestras perlas queden en, el, en la parte superior para que le demos ese toque como, como esférico ahí a, la, a la pieza entonces vamos a hacerlo de nuevo tomamos un cristal del número 4 llevamos hasta abajo no importa que quede flojo no importa que quede flojo porque vamos a apretar. Miren. Llegamos hasta abajo, llevamos el cristal, pasamos por la al halamos. Aquí lo que yo hago es que subo un poquito y halo. Así. Ahora tomo otra vez mi perla número 6. Paso por la quinta mostacilla y esto lo voy a repetir hasta que tenga todos mis cristales arriba y mis perlas colocadas. Entonces, vamos a seguir. Estes, estos pasos son repetidos, tanto como aquí como lo haremos en la parte inferior. Paso por la quinta silla de las nueve que pusimos, otra vez. Tomo un cristal. me paso por la por el cristal sin entrar a la mosasilla. y otra vez me devuelvo miren así y tomo mi última perla que tengo que colocar ahora colocando mi última perla miren que tengo que colocar yo voy a entrar por la mozasilla por la primera del pico por esa ¿sabes? y a esto vamos a darle lo vamos a repasar a eso lo vamos a repasar bien chicas entonces a esto como yo le estaba comentando vamos a subir miren ya que estamos aquí en este punto ¿sabes? Ya que estamos ahí acabamos de poner la última perla entonces vamos a subir vamos a subir por el cristal número 4 ¿Sí? entramos hacia la perla número 3, número 11 perdón ¿Sí? a ah, esto aquí sí vamos a utilizar las perlas ya cuando estemos en este nivel Utilizaremos las perlas número 8. O sea, esta, la que están aquí. ¡Salud, Brian! Gracias. Miren. Vamos a poner cuatro perlas. Entrando por las número 11. Ponemos cuatro mozasillas de la número 8. A esto damos la vuelta también y lo vamos a repasar así pero lo que le estaba diciendo de la musasilla es que eh, si lo hacemos de la otra forma que si sí se puede hacer ellas quedan debajo entonces no le dan la forma como la, la forma de esfera que yo quiero de, que yo quiero que esto quede así ¿Ven? miren Si lo hacemos de la, forma eh, de la forma tradicional que podemos ver, poner las, las perlas número 6 en vez de poner, comenzar con los cristales, no me, da, no me quedan arriba porque mi, yo quería que las perlas quedaran arriba. Entonces, miren, Voy a pasarme otra vez. Ahora voy a bajar porque lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a hacer aquí, de este lado. Miren. Incluso pueda servir a salentar. Entonces vamos a hacerla así. Bajamos por el cristal. Entramos a esta moza silla. Sí. Como yo quiero entrarme a la moza silla para seguir. Lo voy a hacer de esta forma. Claro está, si la, musas, si la aguja me lo permite, vamos a hacerlo así. Sin hacer mucha presión. ¿vale? Estamos, Salimos de la mostracía número 11 y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí y lo vamos a hacer aquí tomando, como le comenté, nueve mozacillas La tarea una nueve mozacillas vamos a arreglar un poquito nuestra aguja que está un poco torcida vamos a darle un poquito de cariñito y de amor entonces lo pasamos por las mozasillas Cristal. Bien. Entonces ya acabo de poner mi nueva mozasilla. Vamos a seguir. Este es muy fácil de hacer. Este muy fácil de elaborar y gusta mucho a mí me, me gusta mucho porque es un, un, un arete totalmente ligero que podemos llevar en cualquier ocasión y podemos hacerle muchísimas modificaciones aparte de las modificaciones también podemos mezclar mezclar colores vamos a hacer lo mismo estamos haciendo lo mismo que hicimos de este lado aquí colocamos y como le dije anteriormente salimos a la musacilla número 5 ¿Ven? vamos a hacer la otra parte vamos a hacer lo mismo tomamos un cristal número 4 una mosa silla número 11 llevamos hasta abajo entramos por el cristal sin entrar a la mosa silla no mucho para que nuestro cristal no vaya a romper nuestro hilo y entramos en la mosa silla de la mousse que está debajo. Así. Tomamos nuestra seguimos trabajando con nuestras perlas número 6. Pasamos por la a la quinta y esto lo vamos a repetir ven que es muy fácil el trabajo es repetido todo es repetido no tiene complicaciones y lo más lindo de todo es que podemos trabajar con los materiales que tengamos en casa ya saben esos vídeos esos videitos que estamos haciendo es precisamente para que ustedes se mantengan para que se mantengan en casa Y puedan hacer cositas divertidas y bonitas entonces aquí voy a pasarme No importa que quede un poquito torcido, no eh, importa que quede un poquito flojo porque, como les comentamos al principio del arete, cuando alemos y repasemos la silla y el los cristales se van a acomodar. Salí un poco de la cámara, disculpen. Lo que pasa es que estamos haciendo lo mismo que hicimos de este lado, lo estamos haciendo aquí. Ese, este pequeño arete no tiene no tiene complicaciones, es lo mismo. Entonces pasamos por la mozasilla, ya terminamos. Bien, qué fácil es y qué rápido se hizo. ¿Ven? ahora como le expliqué anteriormente vamos a pasar por todas las mozasillas las vamos a pasar por las mozas que hemos usado anteriormente las perlas y a esto lo vamos a alar y ya lo estamos repasando ¿Ven? Miren, ahora yo me voy a entrarme otra vez. Vamos a tomar las mozasillas número 8 y vamos a pasar por las por las mozasillas que están arriba del número 11. Toma mi mozasilla. así y apretamos y volvemos a repasar hasta que quede apretadito ahora miren lo que yo les estaba diciendo, estaba comentando, déjenme buscar una, miren ¿ven? que la mozacilla quedan arriba, que las perlas, perdón, las perlas número 6 quedan arriba si lo hacemos de la forma tradicional las perlas quedarían abajo y no quedarían como con esa forma de, de esfera o esa forma así ¿ven? vamos a apretar, todavía no, hay, no, hay, no le ha hecho todavía no lo remata quiero mostrarle algo miren, si, lo que le estaba comentando, si gustan, miren, pueden ponerle pueden ponerle cristales hiper, pueden ponerle gotas, pueden ponerle cristales pueden hacer miles de cosas pueden modificarlo a su gusto no tiene que ser obligatoriamente necesario como siempre he dicho, que tiene que ser igual que el video. ¿no? ustedes pueden hacer miles de cosas yo estoy haciendo un pequeño nudito rematando, aquí se me roto el hilo pero aquí se me roto el hilo pero esto es parte del oficio de nosotras ¿verdad? y con ayuda de la aguja y un poquito de amor salimos entonces aquí miren vamos a hacer otro pequeño nudito aquí doy la vuelta otra vez por aquí y hacemos otros rematitos aquí entonces ahora cortamos el exceso de hilo miren qué lindo quedó, miren qué bella y qué delicado, miren qué belleza ¿Eh? y incluso le pueden hasta poner eh, como en forma de, eh, o sea ponerle el peñací y ponerle una cadena, hacerlo en forma de una cadena y quedaría hermoso, claro que sí Ahora yo voy a tomar mi pin, voy a tomar mi perla número 6, pueden ponerle el ojo les guste, ya le comenté, aquí otra perla aquí, de la número 6, cortamos, miren, cortamos un pedacito, un chiquito solamente, miren. cortamos con nuestra pinza de corte. Y con esta pinza, yo le voy a hacer este pequeño. Miren, hacia abajo. No, no puedo encontrar la redonda. Si encuentran las redondas mucho mejor todavía. Porque esta la, es este la plana. No sé dónde. No sé si alguien la tomó. O sea, alguien viene siendo mi esposo. ¿verdad? Aquí. Y le hacemos algo así. Porque no encuentro la pinza redonda. Voy a abrir aquí nuestro enganche. Aquí cierro. Miren qué... <ríe> Miren qué belleza. Miren qué lindo. Vamos a dar un pequeño besito el enganche para que se es este. Vamos enganche. Miren, miren qué bello, qué lindo queda. Miren qué belleza, es muy lindo, verdad? Y muy delicadito también. Ven, como queda muy hermoso. Quedan de verdad que sí. Miren qué precioso. Bueno chicas, yo espero que este video les haya gustado, es un video bastante corto y todo es repetido, ya saben lo que le he dicho, eh, si lo van a hacer, no tienen que hacerlo perfecto, no tienen que hacerlo igual pueden buscar otra forma de hacerlo, pueden modificarlo, pueden agregar, pueden quitar, pueden hacer lo que ustedes quieran echen a volar esa imaginación y la creatividad, así que chicas, gracias a todas de corazón quedémonos en casa, aprendamos cosas nuevas, síganme en mis redes, síganme en YouTube, eh, como el Rincón de Rosy, compartan nuestros videos por favor. A las chicas que no se han suscrito, suscríbanse al canal, denle un dedito a la campanita y denle, dale clic a la campanita y suscríbanse, denle un dedito también para arriba al video, que yo sé que a ustedes les gusta también. Así que nada, nos vemos pronto. Bienvenidas a las nuevas escritoras. Y a la chica la comida, un abrazo muy fuerte a todas. Bye.